Buenas tardes, seguidores del canal de Movimiento de Movimiento Civil. Bueno, quisiera comentaros que en el día de hoy he comenzado las clases de la Academia de Blockchain. Hemos iniciado el curso básico en criptomonedas. Ya saben, las criptomonedas están revolucionando el mercado, el sistema económico y por eso hoy más que nunca quisiera comentaros que hay una oportunidad, ¿no? Una oportunidad dentro de este mercado. La gente tiene que entender lo que es la blockchain, la gente tiene que entender lo que es el Bitcoin y por eso hoy aquí en Sevilla, que además es un día espectacular porque la feria de Sevilla está ya en pleno auge, no? muchísima gente viene de muchas partes de España, va a entender y va a saber a través de este canal de que es posible una nueva forma de vida, ¿no? una nueva filosofía basada, como digo, en la blockchain, Tú mismo vas a poder gestionar tus cuentas, vas a poder tú gestionar tus claves privadas y no vas a depender de un tercero, de ningún banco, de ningún Estado que te diga lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Es fundamental que sepan que hay soluciones a este sistema, un sistema basado en la deuda, un sistema que no nos garantiza la estabilidad, no nos garantiza la prosperidad y por eso mismo el valor del Satoshi, el valor del Bitcoin, lo decides tú. Un mercado justo, un mercado próspero, un mercado limpio, donde no existen intermediarios. Simplemente existen todas aquellas personas que quieren invertir en Bitcoin. Bitcoin es ya una reserva de valor y por lo tanto, tenerlo en mente, la revolución comienza en vosotros mismos. Cuídense, de verdad, un fuerte abrazo a todos y espero que estén bien. Hay alternativas y soluciones y hay que explorarlas. Compartan este vídeo y apúntense a nuestra academia —Academia Cripto, Revolución Blockchain, Bitcoin y, por supuesto, por supuesto, aportar valor, que es lo que mucha de esta gente que nos gobierna no aporta. Al final somos nosotros los que decidimos, no deciden ellos. Cuídense a todos.